la exposición La tradición desvelada, indumentaria tradicional de Alcublas, que recoge pues, un proceso de, de trabajo de más de dos años. Un trabajo que hemos hecho mucha gente, que, pues, entre que la gente que ha colaborado para medir, catalogar, fotografiar, la gente que ha colaborado preparando eh, lo que es el tema del catálogo, de la exposición. Eh, se recoge un, una historia que hay en el pueblo, un cariño hacia, hacia la indumentaria tradicional y el valor social que tiene como comunidad. No es un caso aislado de una familia en concreto que lo haga, sino que es un, una cosa eh, común a todo del pueblo y es lo que hace que sea especial y que sea singular el caso de, de Alcublas, porque tenemos eh, documentadas piezas desde más de 200 años y no han perdido en ningún momento su valía. Hemos querido representar en la exposición tres trajes icónicos o, o con piezas tradicionales como son el de la Mayor Elesa de San Joaquín, eh, la basquiña o el traje de churra y el de churro y cada uno con su acompañante, claro.